Hola, soy Maribel. Hola, yo soy Luis. Este curso seremos tus profesores del ámbito de comunicación. Tanto Maribel como yo llevamos varios años trabajando juntos en este nivel. Como ya sabrán, la secundaria consta de dos niveles. Nosotros nos encargamos del nivel 2. Todos los ámbitos del nivel 2 se dividen en tres módulos. Que coinciden con los tres trimestres tradicionales, módulo cuarto, quinto y sexto. Nuestro ámbito reúne las materias tradicionales de lengua castellana y lengua extranjera, inglés o francés. Yo me ocuparé de la parte de lengua castellana. Y yo del idioma. Es fundamental que trabajéis las dos partes del ámbito de comunicación, tanto la parte de lengua castellana como la parte del idioma. Que en el Esto quiere decir que no se puede aprobar el ámbito si se trabaja solo una de las dos partes. En el aula, en la parte superior, tendréis cuatro ventanas: una de inicio y otra para cada módulo o trimestre. De momento solo tenéis visible la de inicio y la del primer trimestre o módulo 4. En cada pestaña tendrás acceso tanto a las tareas como a los contenidos de lengua castellana y de idiomas. En este comienzo de curso os recomendamos que comencéis por la pestaña de inicio, donde tenéis la guía del estudiante. En esta guía encontrarás información tanto de la secundaria en general como de nuestro ámbito, es decir, metodología, calendario, programación, etc. En un margen del aula encontrarás el módulo de atención al profesor. Aquí hay información sobre nuestro horario, teléfono de contacto, usuario de Skype y también otra forma de contactar. Proporciona dos medios principales, el correo interno y el mensaje directo. También disponemos de foros. Un foro general para el ámbito y también foro de lengua y foro de idiomas. Os recomendamos el uso de los foros, ya que las dudas que sean resueltas en ellos serán útiles para el resto de los Es muy conveniente que los visiten porque ahí solemos poner la información más importante relacionada con el curso. Por cualquiera de los medios que nos comuniquemos, estaremos encantados de ayudarte. Para eso estamos. Y nada más para ahora. Un saludo y mucho ánimo.